La Licenciatura en Artes Visuales cuenta ahora con instalaciones renovadas para potenciar las actividades creativas y de formación de sus estudiantes. Continuamos dignificando nuestra casa para las generaciones de hoy y las que vienen.